Buenos días, sábado 29 de junio, 7.20 de la mañana. Al final me he despertado un poquito tarde, me he levantado a las 6, he preparado alforjas, porque anoche nos quedamos un poco de charleta haciendo migas con los peregrinos y compartiendo sus experiencias y hoy ponemos rumbo a León. Esperemos que, que no sea un día tanto de calor como estos últimos dos días, porque ayer fue la muerte. La, la vuelta, en los últimos 10 kilómetros por un camino desde antes de llegar, desde, desde Bercianos del Real Camino hasta el Burgo Ranero, fueron 10 kilómetros por un camino nuevo allanado, completamente desierto, que solamente estaba calzadilla de, de los hermanillos. Y yo quería llegar al fin de tramo. Ya que no pude hacer los dos tramos, al menos. Cumplir el tramo 8 <risa> y nada, y hoy con la fresca conquistamos León y, y pasamos de León, entramos en el Bierzo, así que vamos a la aventura.